Amiga y amigo ucraniano, hoy les vamos a revelar unos oscuros secretos de cada uno de nosotros. ¿Cuáles fueron nuestros mejores regalos? Uh, los que recibimos con más ansia en el día de Reyes. Y empezamos por Maybe Amalio. <risa> ¿Qué tal, mi querido ucraniano? ¿Cómo estás? Pues fíjate que siempre tuve la ilusión ¿no? de tener un juego que en esa época se llamaba TTP. TTP. TTP. Que eran unas motos que estaban bien chidas y unos coches que estaban increíbles. Uh -huh. Tenían una rampita con una bomba que les hacías. Y ya que llenabas el. El buche. El, ahora oh, sí man. que el buche. <risa> le aventabas y salía. <risa> duro, duro. ¿Pero ¿Te lo trajeron? Sí, me lo trajeron. Ah, sí, me lo trajeron. Ay, y tenía su rampa y tenía ahí unas tirar, tambos. Para, tirar unos para tirarlos. Y, ah, estaba bien chido. Fui muy feliz hasta que de tanto darle al coso. Bueno, este, pero Se eso fue es adolescencia, bueno. eso fue en tu adolescencia. No, no, no. Y el coso lo sentí No, todo. pero eso fue, eso fue un excelente regalo. Yo fui muy feliz cuando me trajeron mi karsak de la familia Quiracero Hijo de la, el del águila. Del águila. y sí, no sabes, o sea, estaba yo así que. Yo también las tuve. Tenían eh, pelo, ¿no? Esos. ¿Eh? ¿no? ¿Eh? No, los no, los no, esos eran no, los aventureros. Eh, eh, eh, se, no, esos eran los aventureros de, los aventureros de, la ciudad, de acción. Eh, eran la no. competencia, esos eran. Y había unos que eran más pequeños que eran los Madelman. Madelman que también, eran, que no tenían Estaban las botas y no tenían pasión Eran como caponecillos, como chinillos, los Madelman. bueno, yo tuve un karsak Y este. Y pues la águila era la sensación, porque traía su. Su forro sí, y sí, apretaba sí. su motoncito y movía las alas. Sombrero, su sombrero, su chaleco, su, chillo, chuchu, su chalequito. Sí, y... en los crillos sí. marroncito ¿Qué, <risa> güey? Qué chido. <risa> <risa> es que ya volvió a ser niño el vipo, güey. Sí, ese, ese me gustó mucho. Güey. ¿Y cómo Creo. se llamaba el efectivo de, de esa ¿El? el Kidacero, El quidacero Pero también había uno sí. que era el hombre nuclear, que era el mismo. El tenía, el hombre, no, el nombre de tu hombre no, estaba grande. Sí, sí, era también. Y tenía su hermana acá, acá. Y tenía acá, su acá. acá. Para sí, pero, pero ah, pues y, era, y, era de la familia de, de, también de Quita Cero, sí, pero no, se llamaba el hombre biónico. El hombre biónico. El que tenía un plazo transparente. Ah, ah sí, sí, sí, sí, sí, pero. Sí. Ah, sí, claro. Eh, nuclear, el hombre biónico era. Era Era grande, era grande y. Y el, control, el, el botón era rojo. Y a, sí. a, la, y a los de Kida Cero era la espalda, le la apretabas la espalda, sí, y hacía la espalda y dabas caratazos. Y si le doblabas, le salía su, su, conejo, su conejote, ¿sí? güey. Sí, claro. Y tenía trajecitos. Y, y ahora pues, muñecos, y ahora también hojaldras. No, no, no hace nada. No. ¿Cómo se llaman los estos morros que hay ahora ahí? Eh? Ah, el Max Steel. Max Steel, Steel. sí, está Ah, la neta, mis niños, nada que ver con los que tuvimos dos. Ah, los, los, que los, los, los, los de acción, los muñecos de acción que no, tenían su barba los, y su pelo. Pero pero los aventureros. Sí, los aventureros claro. estaba bien chévere. Ah, y, y no se cuándo de cómo se llaman los que eran de, de, de vaqueros. Que eran rígidos los mos, pero las manos eran y la cabeza así eran, eran, eran, eran uh -huh. este, de, de, de suavecitos. Ay, que el malo estaba todo, todo vestido negro, pero en su maletín traía un montón de. eres espía y traía un montón de. Sí, y una, una bomba de los, falsa que lo abrías y traía una llave que tenía que abrir. También era de los aventureros. ¿Y este, este, yo cuál fue? Bueno, que, el, que más me. que, que así que ya de urgía tenía yo cuatro años, si me acuerdo, el Gus y Gusano. Sí. ¿Sí te acuerdas del Gus Gusano? Sí. <risa> Joder, <risa> ¡Ándale, güey! Sí, sí, sí, sí. Era un gusanito que, que hacía así, y avanzaba el güey como los gusanos. Pero cuando me lo trajo Santa Claus, mi hermano me lleva cinco años, cinco años, está más acá, hijo. Y, va, ah, güey, que lo estrenó, cabrón. Y se sube. Que lo despedorra y ya no estrené nunca mi Gus y Gusano. Lo despedorró, lo, lo partió en dos y ya nunca estrené mi Gus Gusano. Y ¡Sí! Y, ¡Qué y, palabra, y, y, <risa> eh, Navidad más felices. Este hubo una que pues yo creo que los santorrias andaban jodidos, muy jodidos. <risa> y me trajeron una bolsita de globos para inflar, uh, una bolsa de soldaditos. ¿Te acuerdas que venían soldaditos sí, de guerra? Sí, sí, chiquita, sí, que, sí que, que, que me acuerdo mucho el que traía la basura. La basura, ya habían nos que estaba pechotieros. Ándale, ah, eh. güey. Pues una bolsa de soldaditos, los globos, unas canicas y cuadernos de iluminar. Y unas crayolitas. Eso fue lo que me trajeron los reyes. Pero pues de chavo no, no era mamilón como Muy los chavos de ahora, cabrón. No, no, no, sí, no pues ya o sea, te, teníamos, de te emocionaba, ¿verdad? cabrón, ¿no? Y, pues órale, hijo. Y entonces me acuerdo que como unos chingos de hermanos, este, sus, se formaban unos por allá los soldaditos y otros por acá. Con y, las y a tirarlos con las canijas. Y nos pasábamos horas, cabrón. Sí, y estuvo, chido. esa navidad estuvo Después, como un chingo la maxi y nos la pasamos chido. ¿Y tú me caí a ti, porro? Dos. Ay. Los, uno, uno fue la batería con el bombo de Topo Gillo que me la trajo a los cinco años ¿Y ahí empezó todo? Y allí empezó todo. Era un bombo rojo con la jeta del topollillo, lo recuerdo perfectamente. Y tenía su tarolita así chiquita y su platillito. Y con eso tocaba rolas de los jugos de mi hermano bien chido. Y otro que eran unos boxeadores, que eran de Lelire Di, ¿te acuerdas? Que tenían 21 golpes, entonces había un negrito y un blanco. Ah, Entonces, al que llegabas el 21 y se caía el otro dude. Se llamaban Nocao. Sí, se llamaban Nocao. Esos dos me encantaban Sí, ah, te acuerdas de unos que eran como los Legos de ahora Pero que se llamaban Exing West ¿no? Sí, ¿Sí? No? Construías todo sí. un pueblo sí. Y traías sí. sus monitos sí. y, Pero no eran los monitos de Lego Yo me acuerdo uno o sea, que, que era, era bien hechos. en la comercial mexicana la cárcel, vendían, claro, toda, vendían todo un, un zoológico Con sus rejas y elefantitos y tigres Y bien Ajá. bien hechos o sea, sí, Y llenas no. y súper chidos o sea, Era una sí, cosa sí, como sí, de sí. tamaño de la mesa Y era un zoológico y tú lo, armado, lo armabas, tú armabas. Ah, bueno, a mí también, sabes que cosinitas. siempre me, me encantaron los de mi alegría, acá. Ah, A ver este güey que tenía sus, sus pelucas y Fren. sus zapatillas, Fren. mi alegría. las zapatillas, <risa> mi alegría. zapatillas mi alegría! Ahí sale la Toña con su peluca de los 60's. Porque pinches peinados eran de los 60's o 50 Sí, de plástico. Pero estaban los juegos de química. No, no, por eso, el de química. Todavía existen, ¿eh? Sí, todavía. Todavía los mismos y más. Sí. ayer antigua. yo tuve el de biología que traía su rana y un camarón y un pescado, <risa> y un pescado. entonces tenías que diseccionar tu rana que venía en formula y estaba regacha sí. ya ni le veías nada a la no, cigarrera con está un está pescado está, está y bien. un camarón y este y, y, y me acuerdo mucho el de química hacer la tinta invisible, invisible ah, sí. con sí, claro. sulfato de cobre, no el, un azul le echabas y, y pinteabas con eso y luego lo pasabas por las hojas, como unas estampitas de una maga. Ay, ah, que traía dos uno chicles. dos los chicles? <risa> <uno> chicles <risa> dos chicles. De dos chicles y sí. pasabas el, el, el empaque por la vela. Por la vela y te, y, y te hacía tu, tu, tu fortuna. Tu, tu, tu te cae. ¿No se acuerdan? Ah, ¿No se acuerdan ah, sí, sí, Sí, claro. Era una, un paquete chiquito así viejito Que viejitos, chiquito. que tenía una vieja con, con su bola de. Ajá, era azul. Uh, ¿sí? claro. Que claro. traía dos chichitos. traía sí, dos Pero claro, es que sabor eran los chicles güey. No sabor de los chicles pero de la bola yo me acuerdo de una, de, una, de una caja que decía groserías. Ah, caray. Sí, la memoria decía. un maricón. Ah, co, pero, co, co, co, pero si, hacía ah, como en la adolescencia. Co, ¿no? Co, co, come pero no era de aquí, güey. Era, era, era, por eso era. Por eso era de. de, de, de, de es que porque tú eras este, riquillo? Bur era burgués. Ah, tenía, era tenía, rico, le traían, le traían, sí, le traían tío, de Gringolandia al güey. Era fifi Sí, güey. Sí, porque esa madre era de Gringolandia, pues, por eso las voces eran de Cholos. Maricón. Ah, ¡Eres Un sí, maricón. Sí, sí, la... Jotolón. Hoy, pero ¿lo vean los chavos que no saben que alguna vez en México había pura cosa nacional, sí. Sí, este... los juguetes le, le dieron. Pues, completamente mexicanos. Los, tenis, los sí. tenis. ¿Era tu decatlón o tu setia? Ahí también había Canadá. ¿Panán? Ah, papá. Ah, pues ¿papanán? que los setia... Eran de, de Canadá y los de Catlón también. El, ¿El zapato cartón, patín. ¿sí? El zapato patín. Rola se llamaba. Bueno, Rola, zapatos Los que patín. anunciaba Chabelo, tus, tus exorcistas canadá. Ya cuando querías andar muy <ríe> chido tus punk Canadá. <ríe> <ríe> Hijo de la, no, no, no, no. Y se llamaban exorcista porque tenían dos frentes. O sea, si podías voltear y caminar para atrás. O para adelante y era lo mismo. <risa> Por eso se llama este güey. No, pero los punk eran una mamada. Así Ch horribles. Chatos así boludos y sí. pinche suelón así. Como de a a chatar, Como de los monster ¿Cómo se llama? De Herman Monster. Monsters. Sí, mis hijos, así estaba el pedo, pero la neta así estaba bien chido. Sí. O romperte la madre por primera vez con tu avalancha. Sí. Ah, <risa> todos los que éramos apelucos que acá todos eran bajados. A... Mi hermano sí se rompió la madre con un panteón mm. y se hizo un pinche rajado, de poca madre. Pendejo <risa> se avienta y no, pues pinche no, le frena, no, vale. pero había arena de una construcción. Sí. O sea, <risa> Ah, pues, además, el volante en lugar de estar así, está así. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. ¿Todavía? sí de hecho, todavía hay avalanchas, sí, pero sí. ya los escuincles huevones. no la usan. Hace unos días fui a Juguetron, o nada más así se llama, y sí vi una avalancha. Sí, sí, y estamos. los juguetes me Alegría Sí, También Santa está. Claus, Santa Claus le trajo. Sí, claro. ¿no? Y los anuncian en la tele todavía. Sí. Y sigue la rolita igual, la misma con juguetes me, mi me alegría. alegría. Sí, Aprendemos y, sí, y jugamos. Estamos. O en Halloween ahí ponías la calabaza llena de huevos para los que no dieran no, yo no. tu super bicicleta vagabundo ah, ah, mi, mi ahora ya se volvieron un objeto de colección sí. pues ya las encuentras en unos Son precios exorbitantes Pintash. Que una ruedita como de adelante. pero con eso echamos unos caballitos y, <risa> sí. y brincar las rampas, por ejemplo, por la ruedita, sí. no tenías que hacer mucho pedido y es de puta madre. Pues, ¿cómo nos picamos, mis hijos? Pues, quién no recuerda a su infancia <risa> ahí, póngale anda ahí. Pónganle ahí, pónganle ahí. Pero ahorita, todos los veteranos de nuestra edad que están escuchando, ya se les hizo caldo el agujero, porque la neta, <risa> qué chino <risa> nos la pasábamos. Yo ¿Sí no? Sí. Si es así, pues escriban y, y, y si no, pues los chavos de ahora Defiendan, a ver si es que están escríbenos, muy de Escríbenos, escríbenos y dinos Qué piensas acerca de todo esto Ya sabes, sí. manita arriba Escríbanos, seguimos en contacto Pásensela de pelos, no más no se agasajen Y nos vemos pronto Chao, ¡Chao!